Y esto es lo que más la gusta, Sandrita, el mundo. Para que luego digan, pues ya veis que, que los animales al final son como nosotras. Que tienen unas necesidades que van mucho más allá de que tengan comida, que tengan agua. Tienen unas necesidades de afecto, de sentirse seguros, de cariño. Y Sandrita nunca... Ni Sandrita ni ninguna cabra nunca lo podría tener en una granja. Viviría con miedo toda su vida. Aterrorizada. Oh, <risa> Yes. <laughs>